La ventana Euskadi. Lo dicho, nos escucha ya la portavoz de EH Bildu, Carcho Ruiz Aracha León. Arracha León. Bueno, eh, ayer a Berreguna estamos ya a menos de 50 días de las municipales y forales. Pues sí, efectivamente, estamos en vísperas de elecciones y, y era importante para, para nosotras tener el termómetro de la Berreguna también en este contexto y tengo que decir que estamos muy contentos eh, por pues el día de ayer, bueno, pues fue un éxito rotundo de, de cohesión, del nivel de movilización que ...que tuvimos y, y el chute de energía que, que supuso para toda nuestra comunidad... ...y para y para los candidatos y candidatas, eh, alcaldes y alcaldesas... ...y próximos alcaldes y alcaldesas que, que ayer acudieron a, a Iruña, ¿no? Yo personalmente, pues bueno, sí que viví con, con mucha emoción... Eh, ...la intervención de, de nuestra candidata en Navarra, Laura, Laura Aznal... ...ante miles de simpatizantes y que ella también pudiera... Percibir desde el propio atril bueno pues ese calor, esa fuerza de la gente, ese eh, optimismo y esa esperanza que, que quisimos transmitir ayer. no eh, Hablaba usted de, de cohesión. Eh, ¿Es imposible a día de hoy un haber un unitario de las fuerzas nacionalistas? Bueno, yo creo que, que es objetivo decir que, que en el ámbito político, al menos, bueno, pues hoy por hoy no se dan las condiciones óptimas, al menos en, en el sur de, de Euskal Herria. ¿no? Pero pero también tenemos que ser conscientes que la Berriguna es mucho más que, que eso, es mucho más que los partidos. La Berriguna es del país, es de toda la ciudadanía que, que vive y trabaja aquí, es de todos los agentes sociales, culturales, y por mucho que, que algunos pretendan erigirse los únicos abertales o en los auténticos aversales, bueno, pues también tenemos el, el ejemplo de, de La Víspera, de, de, de Batera, donde tantos agentes sociales, culturales, también políticos, y ahí estuvimos el, el PNV y, y Euskal Herria Bildu también, que, que construimos eh, país todos los días, bueno, pues eh, fuimos capaces de, de estar en Miramar, en un acto conjunto, y también eh, si miramos a, a, a Ipar Euskal Herria, bueno, pues vemos que, que más allá de las diferencias se puede se puede celebrar una berrieguna eh, de manera unitaria y creo que, que en ese camino que, que se está haciendo, pues bueno, bueno, al menos nosotras sí que estamos esperanzadas en que en que podamos eh, seguir recorriendo ese camino. Y, y tal como en la historia de, de Euskal Herria pues ha habido ocasiones ha habido años donde ha habido a ver, algunas eh, eh, conjuntos, bueno, pues pues podamos eh, hacer ese camino, como digo. Eh, ayer Ortuzar se acordaba bastante de H. Bill durante sus discursos. Esta mañana aquí eh, con lo Villa decía en la SER que es muy descabellado ¿no? pensar en un pacto con su formación tras las municipales y forales. Bueno nosotras, bueno, nosotras estamos muy, muy tranquilas y ayer el mensaje que en boca de Arnaldo Tegui dio Euskal Herria Bildu era en positivo, era de mano tendida, era de acuerdos de, de país y yo ayer, en fin, algunas manifestaciones que, que escuchamos al señor Ortuzar, tampoco le, le voy a dar gran importancia ni vamos a entrar en, en provocaciones porque, porque en definitiva ese tipo de descalificativos, ya casi rayándolo lo burdo, y que son más propios de, de la de la caverna mediática española, eh, creo que no aportan nada al país, eh, no aportan nada más que ruido. Y denotan también pues un nerviosismo que, que viene demostrando el PNU últimamente ante sus propias debilidades, sus propios problemas de, de corrupción y la incapacidad también que está demostrando. Para, para dar solución a, a problemas en nosaquidecha, a la carestía de la vida y a los problemas que realmente preocupan a la, a la ciudadanía. Eh, yo respecto a los eh, pactos postelectorales, la ciudadanía en primer lugar nos pondrá, cada cual en nuestro lugar nos dará el respaldo que, que nos tenga que dar a cada uno de nosotros y a partir de ahí, en fin, pues el PNV eh, tendrá que, que decidir si sigue atado a la bicicleta estática, que, que hemos dicho muchas veces, o quiere apostar realmente por, por alcanzar esos acuerdos de país y también en términos electorales y en términos institucionales dar un salto. ¿A qué aspira H. Bildu en los comicios? Pues vamos a estas elecciones pues con toda, con toda la ilusión y con toda la ambición. Eh, ayer eh, mi compañera Laura Arnal decía que, que vamos a por todas. Y, y es cierto, a día de hoy somos la primera fuerza municipal en, en el conjunto de Búzcalerria y estoy convencida de que vamos a consolidar y, y vamos a reforzar esa, esa posición y que vamos a dar también un salto. Y estoy eh, segura de que podemos dar el campanazo en las capitales, eh, en primer lugar en, en Iruña, que es, que es la mía, uh -huh. y, y dar un salto también en las juntas generales, en los cuatro territorios eh, y, el, y en el Parlamento de Nazarroa, eh, sin ninguna duda, hay que decir, de, de Guipúzcoa. Ahí hay, hay ahora eh, municipios importantes en los que eh, gobiernan, por ejemplo, gracias al apoyo del Carrequín Podemos, eh, la formación morada parece que mm, se puede pegar un batacazo en estas elecciones según las encuestas, que encuestas, encuestas son, ¿Eh, ¿les preocupa eso? Bueno, pues creo que, que la izquierda española es quien tiene que resolver sus propios problemas y, y no son momentos tampoco para frivolizar ni para hacer eh, quinielas ni cuentos de la, de la lechera. ¿no? Yo creo que, que aquí somos muy conscientes, nosotras al menos somos muy conscientes de lo que nos jugamos en estas elecciones y lo que nos jugamos también las, en las eh, generales al, al Congreso y al Senado, al Senado español en, en diciembre. Eh, y, en fin, eh, nosotros estamos a lo nuestro, estamos haciendo eh, las cosas bien y estamos, eh, creo, concitando esa ilusión y ese optimismo de mucha, mucha gente. Y creo que, bueno, pues en las en los resultados de, de tanto de estas elecciones como en los siguientes, pues veremos qué mayorías... Eh, eh, ...son posibles y, y que mayorías eh, se pueden dar, pero desde luego nuestra apuesta es firme por consolidar mayorías alternativas a las derechas. <risa> Hablando de esas generales de, de final de año de, de noviembre, eh, ¿cree que pueden dar los números eh, para repetir ese bloque de la moción de, de censura y, y evitar que haya cambio de gobierno? Bueno, yo en primer lugar diría que, que la legislatura no ha terminado. Algunos ya la quieren dar por amortizada, pero la legislatura no ha terminado. Hay leyes muy importantes eh, por sacar adelante todavía y hay que aprovechar al máximo las mayorías que existen eh, que se tienen que poner al servicio de solucionar los verdaderos problemas, eh, por ejemplo, con el tema de la ley de, de vivienda. Y ya de cara a las propias elecciones, eh, más allá de, de, de esas quinielas, eh, estamos convencidos de que es posible mantener esas mayorías. Con un papel determinante también del soberanismo de izquierdas, como hasta ahora. Pero ahora bien, yo ahí quiero recordar las palabras también de Arnaldo Tegui eh, de ayer, que la izquierda española tiene que ser muy consciente de que para eso hay que reconocer de manera efectiva la plurinacionalidad de, del Estado español y el derecho a autodeterminación. Pero, como digo, estamos convencidas de que es posible mantener esas mayorías. Eh, le voy a preguntar, para finalizar, por una eh, cuestión que afecta a, a H. Billu, E.H. Todo el lío interno que se sigue manteniendo en, en Euskal Cartasuna, con los dos sectores, con el oficial, con los críticos, eh, ¿está judicializa, judicializada la la, ...la situación del, del partido... ...no sé cómo lo ven... ...desde dentro de la propia coalición. Mira, afortunadamente... Eh, ...Euskal Herria Bildu es mucho más... ...que, que los partidos que lo, que lo conforman... ...y yo me, me quedo con la imagen de ayer... ...con la imagen de, de fuerza... ...de cohesión y de, y de unidad... Y, ...y creo que en este tema como en otros... Eh, ...nada nos va, na nos va a despistar... ...creo que, que, que tenemos que estar... ...a la altura de las circunstancias... Eh, ...las prioridades... Que tenemos como país, que tenemos como sociedad, eh, con los verdaderos problemas que tiene, eh, que tiene la, la gente, eh, creo que ahí es donde tenemos que poner la atención. Tenemos que eh, mirar al país, mirar los problemas de la gente y hacer política para solucionar esos problemas y para avanzar hacia una Euskal Herria soberana. Y en eso estamos. Portavoz de H. Vildo Bacarcho Ruiz, gracias por haber estado aquí en la Ventana Euskadi. Arracha León. Arracha León, mi